Video de caderas, segunda parte. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Muy buenos días, bienvenidos mis queridos kinéticos y kinéticas a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Si quieres saber más sobre las articulaciones, le recomiendo firmemente que baje mi guía de vida, que es totalmente gratuita. Vamos a continuar con los movimientos rotatorios. Vamos a trabajar con una almohada. Que decía hasta el final, porque va a aprender cómo movilizar las articulaciones de la cadera y de los hombros utilizando las rotaciones. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio de rotación interna y externa de cadera, acostado. Yo esto lo hago mucho. Lo que sí hay que tener en consideración, que a veces uno eso confunde un poco, depende de cómo esté la posición del pie, lo que es rotación interna y externa. Un momento, un momento. Antes de continuar con este video, quiero pedir. Mis disculpas, mil disculpas a mi querida audiencia, a mis queridos kinéticos y kinéticas, ya que cometimos un error de filmación. Me había olvidado el monitor. Como me olvidé, el monitor no podía controlar cómo estaba saliendo el video y cometimos unos errores. Cometimos unos errores, cometí unos errores. Desorganicé la camilla, arrastré con un pie. La manta cubría la camilla y quedó feo, pero por razones de producción no podemos volver a hacerlo y no tenemos tiempo, ya o sea que el video tiene que salir. Lo importante es que disfrute el video, que aprenda, ya que en este video va a aprender cómo rotar la cadera en una posición de acostado. Jerry estaba encargado de chequear que todo estuviera en orden y él no prestó atención por eso que se siente así, se siente arrepentido y se tapa la cara con las manos, pedimos mil disculpas, lo importante es lo que se dice en el video del ejercicio y es muy importante movilizar la articulación, lubricar la articulación de la cadera, despegar la articulación de la cadera. Eh, muchas personas hacen yoga lo que es fabuloso y hacen los famosos splits que, que abren las piernas, en realidad el split es está buenísimo, pero lo que tiene es que no es funcional, a menos que usted sea un bailarín, un profesor de artes marciales y tiene que estirar las piernas mucho, eh, lo hace un, un bailarín exótico o alguna fantasía, el hacer split no es algo en sí funcional, pero el movilizar la cadera sí es funcional, por lo tanto le dejo este ejercicio, disfrútelo. yo siempre grabo con un monitor, en este momento el monitor lo tengo ahí y me puedo ver y ese día me lo olvidé, y continuamos con el video se nos vamos a recostar, siempre pongo una pose una almohada, acá en este hueco Y ¿sí? entonces voy a hacer una rotación externa con una rotación interna rotación externa con rotación interna rotación externa con rotación interna, este ejercicio lo hago muchísimo en la cama en cualquier momento rotación interna rotación interna, externa interna externa esto es muy bueno para ir relajando los músculos rotadores de la cadera como ustedes verán cuando hago rotación interna el pie se va para arriba y para atrás y cuando hago rotación externa el pie se va para adelante y para abajo esta es la rotación interna externa pero cuando hago rotación interna externa con pie extendido es muy pequeña lo que se puede hacer pero a veces confunde, uno no tiene que estar mirando lo que pasa en el pie, sino sintiendo lo que pasa acá adentro, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera y lo voy haciendo en diferentes ángulos y en diferentes posiciones, depende del nivel de cada uno de ustedes. En esta posición la rotación interna y externa es muy pequeña, en esta posición la rotación interna y externa es más grande y recuerden de hacerlo del isométrico extendido yo a veces llego y trato de ir un poquito más llego y voy un poquito más llego y voy un poquito más voy arriba voy abajo interna, externa interna externa no, cuando decimos interna externa no miremos lo que pasa en el pie sino sintamos lo que pasa acá y vamos a sentir como que se calienta la articulación adentro si mantenemos esta posición por un largo tiempo haciendo este movimiento como yo siempre explico en mis vídeos es importante trabajar las rotaciones y si le va gustando este vídeo póngale un me gusta comente cuál es su opinión y comparte el vídeo con aquellos que lo necesitan entonces, volvemos a ponernos en esta posición y vamos a hacer una variación. Externa, interna. Vamos a trabajar a la misma vez, el mismo movimiento con el hombro. Externa, interna. Externa, interna. Cambiamos de posición. Externa, interna. Cambiamos. Externa, interna. Externa, interna. Externa, interna externa, interna, externa, interna. Yo siempre les recomiendo primero trabajar la cadera, concientizar el movimiento, entender que el movimiento está acá, acá adentro, y acá adentro bien, adentro, bien adentro, ahí. Externa, interna, externa, interna, externa, interna, externa, interna, externa, interna, externa, interna, externa, interna. Externa, interna externa e interna. Puedo hacerlo con los dos, interna, externa, interna, externa. En este caso tengo los, el pie y el brazo estirado, rotación hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Recuerden siempre que los movimientos son lentos y controlados. Entonces, podemos trabajar pie estirado en diferentes posiciones. Yo nunca me preocupo en qué posición voy a trabajar, en la que me resulte más cómodo. Empiezo por esa posición, no hay que forzarse. Estos es son ejercicios para hacer en cualquier momento y me está sonando todo el hombro en este momento. Van, van a sentir a veces que suenan las articulaciones, lo hace de un lado y después lo puede hacer del otro. Si en un momento empieza a perder fuerza, descansa y vuelve a concentrarse en una sola articulación, ¿sí? Y en la posición siempre empiece con la posición que a usted más le resulta confortable y después va cambiando. Voy moviendo, voy moviendo. Esto para hacer en la cama, ¿eh?